La Universidad de Belén inauguró el 6 de septiembre el edificio que lleva el nombre del cardenal John Patrick Foley, que albergará la Facultad de Enfermería y Ciencias de la Salud, Tarek Ahmed Yufali. Un amor exageradamente grande es el tema del diálogo con Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, sobre los estigmas de San Francisco, fiesta celebrada el 17 de septiembre.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 el nuevo delegado apostólico para Jerusalén y Palestina, monseñor Adolfo Tito Yana, el presidente de la Universidad de Belén, el obispo del Patriarcado Latino Jacinto Boulos Marcuzzo y numerosas autoridades. Los graduados en la Universidad de Belén y de la Facultad de Enfermería en particular tienen un alto nivel de preparación y han demostrado sus habilidades en los centros de salud del país. Inauguramos este edificio dedicado a enfermería y ciencias de la salud para atestiguar que esta gran universidad brilla gracias a su facultad. El ministro Abu Mouwais explicó que la proporción de personal de enfermería por habitante de Palestina es menor a la recomendada por la Organización Mundial de la Salud. 1,7 enfermeros por cada 1.000 ciudadanos, en lugar de los 3,6 recomendados. La OMS ha estimado que el mundo necesitaría 9 millones de enfermeros y comadronas adicionales para 2030. El nuevo edificio de cinco pisos en Belén alberga laboratorios, clínicas y el único centro de simulación clínica en Palestina. El propósito de estas clínicas es romper la brecha entre lo que el alumno aprende, en teoría, y lo que se aplica en la realidad. Y en segundo lugar es integrar a la comunidad local a través de los cursos que impartimos en la Facultad de Enfermería como un aporte. De nuestra parte es sensibilizar sobre la salud en la zona de Belén, especialmente en las zonas rurales y beduinas marginadas. El Ahora mismo estamos inaugurando el nuevo edificio de la Facultad de Ciencias de Enfermería, que es muy bonito y sin duda nos hará más profesionales con todo el equipamiento moderno y sofisticado presente en su interior. El vicepresidente de la Universidad, el Dr. Peter Bray, expresó su agradecimiento y gratitud a todos aquellos que han contribuido a la financiación de esta construcción la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén y Suat al Hussein y Yufali son los principales patrocinadores de este proyecto. Al término de la ceremonia, el delegado apostólico para Palestina, Monseñor Adolfo Tito Illana, bendijo el edificio. Luego, junto al ministro Abu Mouais, el gobernador de Belén y el vicepresidente de la Universidad de Belén, cortó la cinta de apertura y visitó las instalaciones. ...estoy muy emocionado por los estudiantes... ...y les deseo éxito en el uso de estas instalaciones y servicios... ...para convertirse en verdaderos enfermeros profesionales... ...y poder servir al pueblo palestino. El 17 de septiembre la Iglesia y el mundo franciscano... ...celebran la fiesta de la impresión de los estigmas de San Francisco... Un amor exageradamente grande es el tema del diálogo con Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, sobre los estigmas de San Francisco. Los estigmas son las heridas de Jesús. Los estigmas son las heridas de Jesús. San Francisco los recibe en el monte de la Verna. Los biógrafos dicen que fue en la proximidad de la fiesta de la Chaltación de la Santa Cruz, la noche entre el 13 y el 14 de septiembre. Lo que recibe San Francisco no son simples simulaciones de los signos de la pasión. Según la historia de los biógrafos, según la recopilación de los primeros testimonios, incluido el hermano Elías, quien tras la muerte de Francisco escribió una carta también para dar testimonio de este prodigio de los estigmas. En las manos y los pies de San Francisco se forman los clavos, un biógrafo dice que parece que tiene la punta negra oscura y que pueden ver los clavos marcados y además de sus manos y pies, San Francisco comienza a tener esta herida en el pecho que sangra periódicamente. Y, e, oltre che nelle mani e nei piedi, San Francisco poi eh, comincia ad avere questa ferita al costado, che eh, periodicamente sanguina. De hecho, uno de los autores, San Bonaventura, que también hace una reflexión teológica sobre los estigmas, dirá que cuando Francisco desciende del monte de la Verna, trae consigo la imagen del Cristo crucificado, no tallado por la mano del hombre ni pintado por la mano del hombre, o en madera o piedra, dice en cambio, pintado en su carne, por el dedo del Dios vivo. El dedo del Dios viviente es el Espíritu Santo. Del Dios el dito del Dios viviente es lo Espíritu Santo. E non dimentichiamo mai che quello che appare a San Francisco Francesco sull'Averna è un Serafino bellissimo e crocifisso, quindi è una realtà di Dio che No olvidemos nunca, que lo que se aparece a San Francisco en la Verna es un Serafín bello y crucificado. Por tanto, una realidad de Dios que aparece tanto en su belleza, brillo y trascendencia, como en su cercanía. Y para decir con San Pablo, siervo obediente hasta la muerte y una muerte en cruz, o si queremos hacer el mismo inverso, es un crucifijo que nos muestra que detrás de la cruz está el serafín, está la transformación del hombre en luz, en fuego, en belleza. Podemos acercarnos a Dios hasta la cruz y también podemos ver lo que la cruz nos hace experimentar, al proiettarnos en la vida misma de Dios. Belleza, e quindi possiamo vedere sia eh, l'avvicinarsi di Dio fino alla croce, ma possiamo vedere anche quello che la croce eh, ci fa sperimentare proiettandoci nella vita stessa de di Dios. La Verna es uno de los santuarios franciscanos más importantes precisamente porque lleva el recuerdo de los estigmas y logramos dejarnos transformar por todo esto para asemejarnos a Jesús. Es decir, aprendemos a no ser narcisos buscando nuestra propia imagen en el espejo sino que aprendemos a ser discípulos que intentan reflejarse en Jesús, en Jesús crucificado en Jesús que nos da la vida y que es también el Jesús resucitado que nos lleva a vivir la vida misma de Dios. Feliz fiesta de los estigmas. El programa completo está disponible en la web del Christian Media Center.